Estas referencias pueden cambiarlo todo, pueden cambiar tu forma de ver el mercado, posiblemente. ¿Te pueden ayudar? Seguro que sí. Vamos a ver a qué referencias eh, me refiero. Bueno, decía Gregorio Marañón, <ríe> en este siglo acabaremos con las enfermedades pero nos matarán las prisas. Y eso era el siglo XX, evidentemente. Mediados del siglo XX. Si levantase la cabeza ahora fliparía que queremos todo ya, que Bitcoin llegue al objetivo ya, que se me haga la compra ya, que no me entre el corto, que no me entre el largo. Que... Vamos a darle más tiempo a pensar y un poquito menos a actuar, al menos en momentos en los que el mercado está muy convulso y sobre todo si quiero actuar a largo plazo que mañana veremos algo sobre este largo plazo porque creo que es interesante de vez en cuando pegarle una vuelta a esto y vamos a ver hoy algo que nos puede ayudar mucho a invertir correctamente o por lo menos a saber esa parte de las altcoins que muchas veces no vemos o de una parte de ellas dónde nos puede llevar y cómo nos puede llevar, si realmente están subiendo, si están bajando, eh, vais a ver a lo que me refiero, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Vaya a tomar por culo! Pues si mi niña dice que nos vamos a tomar por culo, es que nos vamos a tomar por culo, como dice ella. Bueno, en fin, eh, Bitcoin, Bitcoin está haciendo un movimiento, parece ser que otro ataque a la Rose Line. Esta vez un pelín más abajo y no ha podido con ella, o sea que uah, retrocedemos. Eh, pero, a ver... Para los que hacemos mucho zoom en el mercado, tenemos que pensar en algo. ¿En qué? En que realmente, desde que entramos eh, pues en esta zona del TP1 aproximada, vale, hemos estado acumulando hora tras hora, ahí evidentemente esto es mercado de una hora, es poca leche y poca chicha. También en una hora, para los que estéis trabajando en este mmm, tiempo, este es temporal de mercado, ver cómo cada vez que vamos a la línea de tendencia, RSI, pum, nos vamos para abajo Seguiremos cayendo, volveremos a perder la zona de 50 mm, Próximo episodio de tu gráfica eh, ¿Qué pasa ya si nos vamos a pues, pues, A momentos de 4 horas? Pues que seguimos descendiendo vale Por una parte Pero por otra parte aquí pues Más allá de este susto Pues seguimos estando en las mismas Tenemos una vela de 4 horas que cierra 24 minutos qué bonita lo que se dice bonita Pues tampoco es Vamos a ver cuál es la siguiente, me preocupa más. Vale, igual que pasó aquí, ¿veis? Tenemos una vela verde y una gran vela roja, pues aquí tenemos una gran vela verde y una, gran... una vela roja un poco apagadita, pero si sigue, si sigue, si sigue... A ver, preocuparme La zona de 26.780, de momento, donde tocamos una vez y donde hemos tocado otra vez, y hemos rebotado rápido. Vale, está bien, pero ¿qué me preocupa realmente más de todo esto que está sucediendo? preocuparme A ver, entre comillas, ¿vale? Vamos a ser realistas, porque yo lo que quisiera es que se fuera aquí, a esta confluencia que hay aquí por lo menos. Pero bueno, como no me suele hacer caso, eh, sí que hay algo que creo que es bastante importante en diario, lo podemos ver, y es el volumen. Fijaros cómo una vez que hemos empezado a ver si acumulábamos de alguna forma en esta zona, el volumen ha dejado de ser interesante. Fijaros que ayer, a pesar de habernos movido un montón, ¿vale? Yo no sé esto por qué de repente ha pegado este bajonazo, al menos en Binance, vamos a verlo luego en el VLX, eh, pero que haya bajado tanto el volumen hoy, tiene que algo que ver con el BUSD, con estas cosas que hacía Binance, eh, eh, sí, me, y, y ya volvemos un poquito al nivel del, normal de los exchanges. Si alguno lo conocéis, porque yo hace tiempo que estoy fuera de Binance, evidentemente, pues me lo, me lo decidí y estaría, bueno, sería una, una información que agradecería bastante. Eh, el SP500 por su parte, pues fijaros cómo... Uh, bueno, en principio parecía que Bitcoin iba al revés Luego se ha ido para atrás uno Para arriba el otro, ha estado un poquito Como un poco loco el mercado, pero al final Digamos, una, dos, tres, cuatro velas de una hora Cayendo, si nos vamos a cuatro horas Bueno, pues tenemos una vela de cuatro horas Que cerrará en una hora 22, que cierra el mercado Además, o cierra el día, digamos no eh, En una zona importantísima ¿Por qué es una zona importante? Porque es un punto de pivote Que de perderlo, y de momento Ha rebotado bien en este y veis este punto que hizo aquí justo es la zona de rebote vamos a ponerlo atrás, este mínimo zona de resistencia zona de resistencia resistencia zona de apoyo con una falsa ruptura y enseguida subió pues bueno se ha venido a apoyar justo en esas dos zonas parece que no quiere cerrar por debajo del primero y sí que ha venido a tocar el segundo vale justo en ese punto casualidades, evidentemente no, ya sabemos que en el SP500 las casualidades existen más bien poco eh, esto en cuanto a 4 horas ¿vale? en el momento de movimiento de diario pues es una vela que después de intentar salir de esta línea de tendencia de forma rotundamente falsa, pues ha intentado hoy hacer otra vez alza y se nos ha venido abajo, estamos con una vela ahora mismo doji invertida vamos a quitar uh, los dibujos, ¿veis? bastante feota, se va, parece que se va a convertir incluso más fea en un martillo eh, no ha habido un gran volumen, muy similar al de ayer, que tampoco fue un gran volumen, ¿vale? entonces, bueno, están los mercados raros, raretes, esperando cosas <risa> malas, yo creo, eh, por su parte, el BLX, ¿vale? que es donde quería ver yo el volumen de Bitcoin, que es donde podemos verlo de verdad, importante, era raro, ¿no?, lo que se estaba viendo en Binance, pero sí que es cierto, que veis?, pues, buen movimiento, con un volumen decente, vale, me interesa ver el de hoy, mucho, mucho, muchísimo, mañana y mañana tenemos cierre de semana, cierre de semana, semanita el sábado es posible que tengamos un día de altcoins, ¿por qué, ¿Por qué tenemos, podemos tener un día de altcoins? pues ahora lo vamos a ver, eh, básicamente por la dominancia de Bitcoin, ¿vale? esa dominancia de Bitcoin, y bueno, para lo que vamos a ver ahora os quería enseñar otra cosa completamente diferente Vamos a ver en esta línea, veis que aquí tengo mis, mis listas. Tengo una lista nueva que se llama índices. ¿Y por qué he hecho una lista nueva que se llama índices? Porque yo hago clic. De aquí tengo, pues, pues, tengo mis big caps y tengo un índice de mid caps. Voy a hacer un índice de gaming, voy a hacer un índice de inteligencia artificial, vamos a hacer un índice de realidad aumentada. Eh, todo esto vamos a ir haciendo índices por um, sectores de cripto eh, si hay algún sector en especial que queráis eh, toquetear me lo decís y lo ponemos, evidentemente el sector DeFi, bla, todo esto iremos poniendo índices de ese tipo de momento, ¿qué nos dice por ejemplo el índice de Big Caps? Eh, en el índice de Big Caps pues tenemos Ethereum, BNB Ripple, Cardano, Matic Dot, Litecoin, Tron y Avax ¿vale? Eh, ¿Por qué esas y otras? Pues porque son las que están ahí donde tiene que estar. ¿Cuánto tiempo mantengo un índice? Aproximadamente tres meses. ¿vale? Luego, a los tres meses lo puedo variar. Si veo que hay una variación muy importante, porque ha habido una que sale de ese índice y entra otra que la ha adelantado eh, muy, de una forma muy potente, vale, pues bueno, pues meter en ese índice eh, otra, otra que se corresponda. Importante, puntos a batir de momento en las Big Caps. ¿Veis que tenemos aquí? Es una zona bastante similar a la que tiene eh, Ethereum. ¿Por qué? Pues porque Ethereum eh, dentro de estas big caps eh, tiene una ponderación del 25%, es decir, cuenta un 25%, eh, Cardano cuenta un 10%, Ripple cuenta un 10%, BNB cuenta un 15%, por la dominancia en el mercado que tiene cada una, ¿vale? Esto es algo que hay que hacer así. Entonces eh, Estamos justo en una zona de resistencia. Vamos a ...a marcarla como tal... ¿vale? le decimos que es una zona de resistencia... Eh, ...ves que fue pues toda una zona de soportes importantes... ...aquí se perdieron, fuimos al carajo... ...un resistencia importante, resistencia importante... ...y bueno, pues estamos intentando romperla... ...¿qué pasa si rompemos esta zona de resistencia?... Pues, hombre, que yo pienso que nos iremos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente aproximadamente? ¿Veis este vértice que tenemos aquí? Pues si pinchamos en ese vértice, zona de apoyo, apoyo, apoyo, bueno, pues posiblemente esa zona de 655 puntos, 655 puntos dentro de nuestro índice, pues sería interesante. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues eh, podemos hacer un análisis bastante bueno, bastante bueno, bastante decente dentro de... Ay, con un toque, dos toques lo hemos roto, nos hemos apoyado, hemos ido para arriba, ¿vale? esto en cuanto a la línea descendente y en cuanto a, bueno, pues a una línea ascendente lo tenemos más o menos en esa zona con un toque de mínimos, una zona de apoyo, siguiente zona de apoyo, bueno pues si no podemos con esta zona pues seguramente tenemos una zona de mínimos en 429 puntos que de rebotar aquí e ir a por esta línea otra vez, pues sería bastante bueno. ¿Qué estamos formando ahí? Pues algo bastante claro para las Big Caps, para lo que son esas altcoins eh, de primer orden. Tenemos un, un triángulo vale, con una zona a la que llamamos a la puerta una vez, hacemos un mínimo superior, llamamos otra vez con un mínimo superior... Bueno, pues vamos a ver si tenemos que hacer lo mínimo para llamar a la puerta a la vez e intentar romper esa resistencia a la que tantas veces estamos llamando a la puerta y conseguimos romperla y nos vamos a la siguiente zona, que estaría en torno a esos 655, hasta los 680, 690 puntos, y luego veremos En cuanto a las medium caps, pues vemos que tenemos un dibujo, aunque parecido, <risa> cambia bastante, cambia bastante, eh, es, es un poquito menos... Mmm, Menos claro, ¿vale? pues si nos vamos, eh, toque, toque, bueno, pues aquí una falsa ruptura, otro intento de toque, es decir, aquí no se ve una ruptura tan clara, ¿vale? Como podemos ver aquí. ¿vale? Aquí sí ha habido una ruptura clara, clarísima, sin embargo, en las medium, en las, en las de media capitalización, una capitalización media, pues no es así. Tenemos, sí que tenemos ya una pequeña estructura en la cual. Eh, después de acercarnos a la línea de tendencia, tenemos un mínimo ascendente, un máximo que no es ascendente. Necesitamos que haya un máximo ascendente para ver la realidad del mercado. Veis cómo de esta forma estamos analizando el mercado de una forma distinta. Eh, ostras, las medium caps, esas, esas y son, oye, no son, no son criptomonedas. Eh, malas, por así decirlo, ¿vale? no son guarrerías, estamos hablando de Atom, Link, Niar, Algorand Herdera, Hasgrab, ahí está ICP está EOS, o sea que tenemos una serie de, de criptos que son bastante, bastante interesantes están las Aave eh, Flow, EGLD, o sea proyectos potentes y que bueno, pues están en esa segunda lista por capitalización eh, y no han podido pasar de momento claramente la línea de tendencia esto nos tiene que decir algo que quizás todavía no era el momento. ¿vale? Al, al menos para el mercado en general, un mercado un poquito más ampliado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, las, las BitCaps sí que han podido romper la línea de tendencia. Ethereum la ha roto. Eh, BNB eh, Bitcoin la ha roto. Pero falta falta chicha, ¿eh? falta chicha ahí un poquito todavía para decir, oye, que realmente el mercado está, está full de power. Bueno, la dominancia de Bitcoin, como decíamos, bueno, pues llegó a tocar una zona importante, parece que quiere intentar recuperarse después de la caída. Esto puede dar, lo que decía, no alas para el fin de semana, que el sábado o sabadete sea un día de algo importante. El dólar index, por su parte, está intentando rebotar en una zona, bueno, pues intermedia, esta zona donde en la parte superior de, de esta zona de acumulación antes de la subida. Bueno, vamos a ver cómo reacciona yo para mí, mientras no llega a una zona, pues un parte más importante, no me dice nada más, eh, me sigo quedando de momento con, con, con ese euro que parece que quiere remontar un poquito, pero tampoco me fío mucho, entonces ahora de momento voy a lo mío. Eh, por su parte, altcoins, eh, tenemos aquí a Ripple, que ayer eh, tenía una caída importante, pero hoy está en una zona pues eh, intentando recuperar y con un 5% bastante bueno, bastante bueno. En general, las altcoins no han respondido mal al día, fijaros que tenemos bueno los cortos de Bitcoin subiendo, ahora los vamos a ver. Eh, Musk, Zeller un 17%, los Titan area otro 16%, LPT... CRPT también 12,5%. Los Lady otro 9 y pico por ciento eh, y Tron subiendo un 8.20 O sea, One <ríe> Litecoin Otro 7.21 Litecoin en 93 otra vez eh, Va por, a por la zona de resistencia ¿vale? Después de ir, venir a la zona que tenía que Donde soportarse Bueno, pues ha ido haciendo su canal Está rompiendo una zona que es muy importante Vale, bueno, soporte ahora, Bueno, ahora, ahora ha pasado a ser un soporte es una zona bastante, bastante importante, pues son la, en la zona de estos dos mínimos que hubo aquí y bueno, y tiene zonas anteriores. La rompe, bueno, pues a por la zona de resistencia, a la zona de 100. Bien, ¿vale? Enhorabuena a los premiados porque de 93... Si seguimos, que yo creo que seguimos por hasta la zona de 100, ahí vamos a tener un 10% más que rico. Eh, todavía queda tiempo para ese halving, así que bueno, rg también, GRT también anda por aquí. Básica Tension Token, un 6%, bien. Ripple, que sigue también eh, en sus andadas, aquí en este caso, bueno, contra el Eru, un 5 y pico. Eh, contra el Titer, un 5, o sea que bueno, bien también por, por eh, eh, Ripple. Intentando ir otra vez a atacar la zona de resistencia, ¿vale? Como decíamos, eh, Kusama también está por aquí, EOS otro 5%, Phantom otro 4,75%, importante, ¿vale? Eh, que todas estas estén haciendo estos rebotes creo que es suficientemente importante. Phantom que la veíamos el otro día y decíamos que tenía eh, la zona del vértice, ¿vale? Y la zona de apoyo, una zona intermedia en la que podía ser... Eh, zona de rebote y ni siquiera ha tenido que llegar a ella, parece que quiere intentarlo otra vez ir a la zona de, de 0,60 60 centavos Rune también un 4,70, o sea que bueno en general bastante bien, por otra parte tenemos los cortos de Bitcoin que están rebotando con fuerza en la zona de mínimos ¿vale? recordemos que es una zona de mínimos eh, histéricos ¿vale? o sea, no es algo que, que digamos no, no, es que tal, que, desde que desde el principio, <risa> el diplodocus, desde el principio de los principios bueno, pues ahí hicimos esa zona de mínimos en la que estamos ahora mismo rebotando. Es algo que es totalmente normal. Eh, se han desgastado mucho, hay mucha gente en largos y poco a poco se empiezan a acumular otra vez cortos. Es algo que es lógico. Eh, y bueno, mira, fijaros, maná, tenemos por aquí maná, 4.51. Tenemos, voy a hacer ahí con estas eh, realidades aumentadas, por así decirlas. Vamos a hacer otro índice que creo que nos va a ayudar bastante para la toma de decisiones. Eh, lo iremos iremos viendo ¿no? cómo funcionan estos índices eh, no cómo crearlos cómo crearlos tenéis un vídeo los alumnos y los eh, que estáis en el canal VIP eh, en, en el canal VIP mañana lo recordaré también eh, sobre sobre cómo a crearlos ¿vale? os lo he puesto ahí a, a ambos a ambos a los que estáis tanto en el VIP como como los alumnos para que bueno pues los creéis eh, veis cómo se ponderan y, bueno, pues que podéis crear vuestros propios índices en, en vuestras gráficas. Eh, si alguno quiere estar en el canal VIP, pues no tiene más que en, aquí, en irse a crear, a unirte, ¿vale? es al botón de unirte, a miembros del canal de YouTube, y pues estaréis en el canal VIP, tendréis gratis el, el, el indicador de One, etcétera, etcétera. Cosas que, bueno, ya son antiguas. Bueno, mañana lo explicaré en, en el vídeo, porque ha habido gente que me lo ha pedido, pero es que hoy no tengo mucho tiempo para poder hacerlo, ¿vale? Eh, entonces, bueno, vamos a terminar con Bitcoin. De momento, Bitcoin bien. Está intentando rebotar la zona de 28.225. E intentando cerrar por encima de los máximos anteriores eh, que se hicieron. Eh, cosa que sería, bueno, pues bastante buena para, para intentar atacar la zona de la Rose Line y romperla de una vez por todas. Yo creo que se va a romper. Creo que la zona de 30.000 es una zona un poquito más adecuada. ¿Por qué lo creo? Pues mirad, vamos a ir aquí a... Aquí a semanal. Vale. En principio, pienso que hasta que toquemos la media de 100, puede ser un punto importante y todavía seguir aquí tonteando un poquito más arriba. La zona de resistencia, que es esta zona roja que tengo yo aquí marcada, eh, sobre todo por cierres, ¿vale? No, es un poquito inclusive más arriba de lo que yo lo tengo aquí marcado, ¿vale? Yo tengo 30.500, pero sabéis que siempre dejo margen. ¿Y qué me interesa? Me interesan estos cierres que hay aquí. Estos cierres que hay aquí, que están en la zona de 32... ...este cierre que hay aquí... ...que está también en la zona de 31.6... ...esta línea verde que tengo aquí marcada... ...vale, creo que es... ...entre mi zona de resistencia y esa línea... ...32, creo que es una zona muy adecuada... ...en la cual... ...vamos a alargar esto... más o menos por aquí ...en la cual se va a juntar... ...esta zona horizontal con esos cierres... ...más la media de 100... ...cuando se unan ahí, en semanal... ...y creo que es la zona... ...creo que es, es justo lo que he dicho la zona, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tenerla en cuenta. Eh, yo, por lo menos, lo voy a tener en cuenta. Luego, ya cada uno que, haga lo que lo que desee, evidentemente. Estamos a jueves. Vemos que esta semana el volumen, pues bueno, no está siendo igual, pero bueno, esto es, es Bitstamp también. Eh, todavía estamos a jueves. Queda viernes, a domingo. Todavía puede subir tres días. Pero que con el movimiento que ha habido esta semana, el menú de ayer y y esta semana el volumen vaya a ser tan bajo, bueno, pues me, me, me raya un poquito, ¿vale? Ya sabéis que yo soy un, un gran defensor del volumen, creo que el volumen decide la mayoría de las cosas. Cuando se rompe, por ejemplo, hemos roto la media de 200 con volumen, a mí me dice que la media de 200 semanal debe de ser un soporte, con lo cual la 25, que ha sido una zona que hasta que hemos pasado hemos sufrido un poquito, debe de ser un soporte en un momento dado. Perder ese soporte no sería bueno, ¿vale? Evidentemente, entonces, como mechas, ¿vale? Ya yo creo que ya como mechas ahora mismo perder esa zona de 24 424 y medio, 25. De momento creo que es complicado. De momento, ¿vale? Pero va a depender de muchos factores que tenemos que tener en cuenta, sí que es cierto y sigo insistiendo, ¿vale? Yo insisto mucho en esto, que en semanal nuestro RSI está subiendo, debe de seguir subiendo más o menos en función de lo que también hizo esta vez cuando subió, veis que recuperamos el 50%, estuvimos subiendo, aquí hizo un doble rebote, cosa que estuvo muy bien porque hizo que subiéramos un, un buen pellizco aquí, eh, y yo creo que estamos en este mismo camino, que después vendrá una corrección, una corrección importante... Eh, que tontearíamos con la zona del 50%, para luego ya irnos a, a nuestro querido Bullrun y subir. En este caso, ¿por qué te, tuvimos esto? Porque esto es la zona COVID, ¿vale? Que Bueno, pues fue una realidad, ahí estuvo, pero es un cisne negro. ¿Este año, esta vez, eh, la, esta subida, este retroceso, ¿tendremos otro cisne negro? Pues no lo sé, hay muchas posibilidades, porque ahí vemos mmm, varias opciones que hay. Ya lo iremos viendo por el, por el camino. Eh, espero que el camino lo hagamos juntos y bueno, chicos y chicas, como digo siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez por poca que sea para esas oportunidades que puedan venir y que la paciencia os acompañe, chao, chao